Uy, ¿y qué, ¿Villa, Villalón, y qué? Claro que sí. No, después que ahí tuvo ese kililín ayer, él estaba, él estaba para allá. ¿eh? ¿Cómo? Sí, Villalón llegó un Suzuki ahí, un conchero que lo iba a matar. <risa> Señora, aquí está eh, nuestro ex, vos en off. No, no, él es, él es soporte de no no no, este no, no, no, no, no, aquí pero no se sacó. saca a nadie. Ahí está nuestro hermano Jorge Luis. ¿El soporte? El hombre de en cámara. Punto net. Punto .net. No que, que yo se... pertenezco a ese proyecto, no que dique Y que se sumó no, también. Tú tentó, no, que... Yo estoy con lo que son duros. Claro, y que se sumó también al proyecto de, de acompañar y de representar a los eh, participantes de la carrera de la muerte. Sí. Claro, mira, tiene una idea muy buena nuestro amigo Jorge, los muchachos, los mecánicos Tú no, porque lo tuyo es sin base. Marco, lo tuyo es lo que era. <risa> No, no, lo tuyo lo quiera y que se maten 20, y tú en, en eso entierro, tú pones el kililín Pero Jorge planteó algo que es verídico, que se puede hacer, y todo el mundo feliz. Señores, vamos a otra información. Y es que Omega, Chelaco. Ay, ay, ay. Omega envuelto. No tenía que buscar otra foto. Vamos allá. Omega, el fuerte. En un nuevo lío. No, no, ayúdame a Omega, que es mío. Chelaco, solo el Chelaco. Durante este fin de semana circuló en las redes sociales un video de un hombre que, según usuarios, se trata del mambero Omega, que parece discutiendo con un conductor de transporte público con una pistola en mano. En el video se puede ver a la persona vestida de ropa deportiva, cabello blanco y lentes que le dice algo al conductor del carro con una pistola en la mano para luego dirigirse a su vehículo. Según el empresario artístico Luis Medrano, el hombre del video. Es el mambero Omega quien reaccionó de esa manera tras los insultos del chofer del carro sobre su madre y que además el arma era de juguete. Mm. Uh -huh. El chofer del vehículo de transporte público que se identificó como Sandy Rojas acudió este lunes al Palacio de la Policía Nacional acompañado de su abogado, Félix Porte. Oye, que camarita buscó Félix Porte ahí. Claro. El abogado dijo que fue un cruce de palabras que se va a resolver. ¡Ay! Bueno, ahí está el video de Omega, el fuerte. Ya tú sabes. A que me da pique es que todos los shows de Omega sí. son cuando él no está sonando. <risa> <risa> Esa es la eh, forma de Omega, eh. llamar la atención. No dude usted que, que el chofecito ese esté compuesto. Compu co ¿tú, ¿Tú crees? ¿Tú crees? Oh, pero ven, ahora vamos a su juicio y vamos para la fiscalía y todo Omega pegue para arriba de él, sin hacer una canción. Sin hacer una canción sí, pero, y está pero pegado, mira, Pero mira que Omega parece que tiene Yo todos los años... Omega tiene una promesa de que de todos los años tener un lío con la justicia. Todos los años. está ah, Félix Portes. No, todavía, vamos, vamos ahora a, a la. A la Fiscalía. ¿A la Fiscalía para que van a formalizar la querella? No, no, no hay ningún tipo de querella. Es de formalizar la denuncia con relación al incidente. Y de nuevo venimos para acá. Un segundo. No, nada. Eh, lo importante es que, gracias a Dios, esto se va a resolver. Y nada, esa situación fue una situación, una, un cruce de palabras. Nada que tenga que ver con derecho penal. Y vamos a ver lo que ocurre. Mi señor, ¿sí? ¿Cómo luce? ¿Cómo luce la el abogado que sabe, el abogado que sabe. No, no, pero, si pero usted, lo usted fue lo que le vivió. No, usted cambia palabra, simplemente. ¿Y qué le dijo ¿Él sacó el problema después? ¿Él sacó el problema después? Eh, mi hermano. ¿Qué fue lo que pasó previamente? Él lo amenazó. ¿La llave? ¿Lo amenazó? Vamos. Vamos. ¿Se va a querellar penalmente usted? Bueno, para acá. No, no no va a haber ningún tipo de querella, hermano, ya yo te dije. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿No, no, no, no, no, no, Mira, mira, aquí hay una clase de abogado. Aquí hay una clase de abogado en este país. Aquí hay una clase de abogado en este país que son soniditas. Que son soniditas. ¿Cómo se dice cuando, cuando, cuando eh, los honorarios, así que se dice? Sí. Los honorarios del señor Felipe Porte que son, son muy altos para que ese señor, que es un conchero, que no, no tengo nada en contra de él, yo soy miembro de los concheros. ¿eh? Y ese señor está defendiendo. Al, ga al gasto entre mascuto, como dicen. 40, 60. ¿Eh? Felipote, mírenlo ahí. ¿Ese señor tiene dinero para pagar ese abogado? Villalona. Si empeña. No, mi amigo. Ni empeñando. No, amigo. ¿Ni empeñando. Señores, 60%, un 40. Estamos hablando de una figura pública. ¿Tú pues entiendes? Omega. Todo el mundo quiere... Omega es de un millón. Si sí, él le un millón, no, yo quiero un millón para quitar la querella que tú me lanzaste de muerte. ¿Cuánto cobra el hombre? Ahí. Tú no quieres. ¿1 Aparte de la publicidad no, nacional que él está dando por el caso. No, eso es así. Señores, pasamos a otro, <risa> otro tema y es ayúdanos, padre amado. <risa> Estoy un poco más fuerte, estoy, estoy como más...